no man ¿Tú me decís No. Bueno. esto oh, de volver a ser un nerd en la pata me <risa> eh, encanta. Muy perfecta, te... Si yo volviese a las tomas aéreas volvería con eso. Porque es mucho más entretenido, bueno, y no mucha gente lo puede hacer. Nadie. Para volar como estáis volando necesitáis no harta práctica. ¿Vosotros? Oye, bueno, me pondría la cámara apuntando para atrás. Viene volando todo tranquilo. Oh, de un SMA, un conector de antena a la Taranis y te paso mi Cloverleaf. Te comiste una rama o no? Sí, sí. <risa> Chau, rey. Chau, Camilo, Chau, cuídate, estoy bacán. Buena polera, ¿Estaba, <risa> <risa> maestro. ¿Estabais acá? No. Pasan tantas cuestiones que no te acordáis de todo. No. Esta, este, estos straps de esta mochila sirven para llevar todo. Tengo las rolleras colgando, cruzo la pala. Uh, Casi me tuerzo el tobillo <risa> Aquí, creo que se prendió la GoPro. Escuché pip pip pip, pip. Oh, te tiene que haber hecho cortocircuito ah, en allá, de cacho? No estoy cuidando. Uf. Casi no, pero... la. Acá. ¿Qué tiene que oh, conectado acá? Le que el pegado con la hélice a esta weá, la rompí, eso corto y empezó a quemar esto. Están calientes los cables, pero no tienen nada la batería. Hola, hola, hola. ¿Qué onda ponerla como algo así. Una rama más chica. <ríe> Estas son las reparaciones clásicas con este es esta. Ahí va a volar mucho más tranqui, sí. mucho más ras porque esta vista es plana. Sí, llegáis de más. <risa> <risa> oh, bueno, bueno. Sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, Hoy cortaste unos palitos grandes, weón. <risa> <risa> lo podaste. ¡Oh! Es sí te lo quiero. Sí, dije, Estas esta esta tomas larga, esto es lo que yo te digo. Sí. Crank y ahí te dije sube, weón, sí. sube porque te estás de metiendo detrás. te estabas viendo y dije, ah, voy bien. Y después dije. Dije, no, esta es mala idea. No da no para ningún lado. <risa> <risa> no, creo que no <risa> me voy no, el vale. sí. Oh, wow. Esta es la última tecnología. a ir agro No, yo solo mo ahí, Mavi. ¿Ah, sí? Sí, no, estabilizado, no, no. GPS ah, ¿Tienes GPS? No, <risa> no <genial>. es broma, <risa> te estoy pero, cuidando ¿Pero de repente va a aterrizar? agro no, ron? ningún drama, digo con qué arma ahí y estoy Perfecto Ah, no es mi dron esto es pésima idea <risa> Vuela exquisito ¿Cómo lo sentí? Bueno, esto es un dron pues bueno? Los lo son de carrera. No, no, no, pasando de... muy bien, claro. No te un metro bajo. Ahí está. Aquí. Ah, <risa> no, porf... no lo maté, dón. No turnio. Oye, pero te macho. Ah, macho. Ah, macho. Ah, macho. Ah, macho. Ah, macho. Ah, macho. Ah, macho. Ah, macho. Ah, macho. Ah, macho. Ah, Ah, macho. Ah, macho. Ah, macho. Ah, macho. Ah, no Ah, no Stickers, salen stickers por acá. Señor. Estaban chiquillos. Es jugar un poquito. Oh, bueno. Gracias. Gracias. Bueno, cabrón. GPS Mode. Está ahí. Está en el pasto. Ya no me importa. Ni ahí. A ver si quiero ir o no. Me voy a dejar colgado. He De hecho un rato mientras vais para allá. Baterías, es que quiero tratar de hacer de regularle un poco los raids. No sé para qué pig en esta wea. Oh, ahora montrón de carrera. Me da risa, ¿Ah? vos, un mavic así, wey, no te... Ya dale querido, te lo dejo. Acá es normal y acá es sport y aquí graba ahí. ¿Cuánta batería le queda? Te toca. <risa> <risa> Igual. Igual sale su ¿Eh? <risa> Yo creo que otra batería más y mejor todavía. Uno se va afinando rápido, weón. Bueno. De ahí quizás sacamos a pasear este de nuevo. Si es que le queda batería, no al Mavic, al iPhone. El iPhone no dura nada, weón. Bueno. <risa> Somos unos nerds No me agarra la aplicación ahora, man. me, me confía demasiado Para mejorar camita Uff, hermano Para mejorar camita, es que no te he visto el de camita muy distinto, entonces... Para mí está todo en, el, en, el, en la mano ah, que metís ahí. para adentro eh, Sin dedo en el freno, ahí, esto como que va rotando y se va metiendo para allá Yo quiero ver esta explicación Yo lo que hago es levantar la IC hacia mí, ¿okay? ¿Sí? No dejar la IC de abajo y yo acercarme, entonces voy ahí y esto rato va a acercarlo para acá que no se quede acá abajo, sino que vaya para allá. Es justo lo que te dice Paco, cuando la levantí, no la nivelé, déjala ahí. Claro. Y ahí metí el, al tiro del brazo. La clave para este truco es la mano que metemos hacia adentro. Ahí tenía poca señal, pero dije ya... Ah, matanga, no, no, contra no, no, el árbol nomás. Ah, pegue. ¿Sabes como que hay como de frente? ¿no, ahí me levé por la señal y dije ya, venga. ¿Estáis perdiendo señal de, de control o...? No. De video. Ah, de video. Abre un Ahí me hizo un glitch. Como el. como el, el gimbal, gimbal, ¿no? Sí. <risa> un movimiento medio drástico y me. Y acá se empieza a poner más bueno, creo. Esta parte ya la tengo un poco más pulida. Sí, pues. Yo te he dicho varias veces. Uy. Esa va de, de la sí, bacán. Bueno. Y acá hice una nueva. Me quedé mirando pero avanzando para allá. Oh, esa me gustó. Oh, qué bonito. güey. ¿Te pusiste para allá? Buena. Aquí ya no sé qué hice. Acá te fui a buscar al salto, y en la última lo seguí encima, tan encima que el de atrás se me perdió, creo. Aparece de repente así. Oye, oh, quedaron buenas, Aquí te quedaste con todo. Aquí bajé. Oh, ahí está ahí pegado, está ahí pegado Arriesgándolo todo. 48%. Ahí está, listo. El yo está mucho más suave. <ríe> Está perdido. Yo con este, en sus tiempos, practiqué caleta y me salía bien y toda la cuestión. Hay una maña que es acá, si es que estáis perdidos, la pantalla. Mira ahí para abajo, ah, mira ahí para arriba. Echaste que allá yo estaba. Sí, yo miraba arriba y decía, está perdido. Y <risa> también <risa> para allá, y dijiste, dónde, ¿Dónde está? Ahí <risa> justo Una de las cosas más chistosas al principio cuando empezás a volar es doblarte. ¿Se, vos? Verte a ti, eh, así como con. cara bueno, <risa> mientras estáis volando. ¿Estáis listo? Sí. Definitivamente, yo le mandaría a los raids más suaves todavía. ¿Cuático eso? Cuático. A ver, hay que quieres con la silla, eso sí. A ver, estáis mirando abajo. ¡Wow! Tuvo un apagón. ¿Viste? Que estáis Se... mirando. Ah, la antena, verdad que ¿Sí? la dais vuelta. Soy malo para doblar, weón. ¿Por qué mucho, mucho rol? Se me driftea mucho, ah. no le he hecho donde quiero ir. Y me quedo doblando. Tengo que volver el drone antes. Sí, sí, me cacho. Esa es una cuestión que todavía no me acostumbro. Me da miedo meterme a volar entre medio árboles con tu equipo, güey. Dale, no. Como la yuya. ¿Sentiste algo la GoPro, no? Pocaso. Siento que vuela más dócil. Esa vuelta me encanta, güey. Split S. Así se llama. Split S. Sí. Ah, tiene nombre Geek. Sí, todos tienen nombre acá. ¡Oh! Chup. ¡Oh! oh, tuve que abortar misión, weón. Iba pero rápido, weón. Iba directo al árbol, loco. No, ya estoy agarrando confianza, me tengo que tranquilizar. Está muy rico el dron, weón. Va, bloqueado, weón. nada que ver con el que estaba volando yo. No, sí, es hora de... Hacer un upgrade. Sí. A aprend aprender a volar en espacio chico, weón. Esa bola la sí. encuentro bacán. Uy, uy, sí. uy, no te veo ninguna weá. ¿Qué te pasó? No quiero que veas el video de la GoPro, weón. ¿Verdad que tengo el. Tenía el Blackbox? Sí, oh, el Blackbox, claro. Acá viene un loco. Ah, cambio posición, ¿qué tal? Me cuenteo. Ah, weón, pegale, por... Perfecto. <risa> ¿Qué me creo? Bro? Lo voy a terminar chocando. ¡Oh, batería, batería! ah oh, ¿Se te empezó a...? ¿Se empezó a... batear. ¿Qué opinan cabros? Está buena. Ya, ¿esta es la toma de dron desde el casco? Para rematar el día. Man. oh destruido voy tan concentrado en ti que siento que yo no voy ni saltando voy Cabo, siguiéndote ahí, pegado oh. Caíste muy cruzado el de es los dos pelados. espectacular man. este acaba de ser un día muy racing con Juan Manuel Pacot volando drones sí, de carrera. siendo unos nerds y ocupando cámara gear Así que, señor, si le gustó este video, dale un like, si tiene algún amigo que le puedan gustar estas todas de los drones, compártelo, y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Ah. <risas>